Hola, mi nombre es Johnny Finch, desarrollador de videojuegos e eh, integrante del grupo Working at Games. En el vídeo de hoy os traigo un gameplay con amigos eh, en el Fortnite, ese juego en el que ya nadie juega, pero bueno, yo ya juego. <risa> <risa> vale, aquí es está escondido, a ver, zombies. ¿Por qué dirá? Me escucha empezar a PC disparar para que yo me acerque. ¿Verdad, Kijon? ¿Verdad? Si <risa> <risa> queréis un tonto aquí es para reírle la gracia a la gente, irse a tomar por culo todo. ¡Al carajo! Que <risa> ni una, ni, hay una. Puta, ¿qué ni una. ¿Juan Calhoun ni una? ¡Yo ni una! <risa> ¡Ni una, Juan Carlos. <risa> ¡Yo ni una! <risa> ya ¿sí? ¿Me veis? ¿Me ¿Veis? Ya no me veis. Ya no ¿Qué que Hay un tío metido en esta casa. What? qué haces en esta casa? Ya no se metido en ninguna casa. <risa> Nosotros. ¿Cómo has entrado? Tío? ¿No sabía que se podías entrar por aquí? Ah, la es una pregunta, ¿cómo has salido aquí? no muy, no me metéis. No Estás como te has metido. por arriba, tío. Tenía el arma de te mato. Para y ya no sé ¿Te mato? Es que que pero no me lo voy a ir. No, no, no, no, no, no, no, ¿Por qué Oche, me aquí, es que no sé cómo. <ríe> me va a matar la... Yo ¿no? Ya tengo el arma de mi, que bien. ¿Qué? Me mata a su abuelo ahí, yo increíble, tío. Acércate con el que te tengo aquí una... Está castigado, Te con la por el Yo puedo salir de la casa. No puedo salir, tío. Estoy la casa. Yo es que pico, ¿sabes cómo salir aquí, tío. Mira, eh. Le, te vas okay. fuera, no, no, no, no, no, no, no, no, no, matado. no, no, no, lado? no, no, no, no, ¡Tú de a no, ya, cuento, ya, ya, ya la, la policía! Además, tienes ahora? ¡No hola, ¡Tengo que... ¡Tengo que matarlos! ¡Oh, no se bajan más! ¡Que yo con la escopeta no llego ahí! <risa> Ahí va a llevar colocado uno. Coloca una. <risa> ¿Qué le no va a poner en bucle? Uy, uy que que sí. sí, sí, sí, yo no. ¡Ah! Carajo. ¿Pero que te tiene cilindrada todavía? Sí, es no, era con Carlos. Sí, sí. Si me acabo de matar. No nada, yo. Yo, y yo, y te empada no pasa nada. Cada uno es cada uno, y yo, y te enfadas no pasa nada. Yo, y aquí he algo muy raro, te lo tengo eso, tío. Yo, que me ha cada uno, cada uno. Y no pasa nada, como ahí, eh, guardarlo, aquí. <risa> <risa> y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.